Bienvenidos todos, y eh, bienvenidos a una nueva inicio, edición de los directos de Instagram de España Confidencial. Soy Hugo Estornayolo Silva, soy el corresponsal de España Confidencial para Hispanoamérica. Y el día de hoy vamos a estar con Gustavo Pareja, que es un abogado y analista geopolítico ecuatoriano estudiado en Estados Unidos, eh, discípulo de algunos de los pensadores de la Escuela de Oviedo, particularmente de García Trevijano, y pues eh, seguidor del, del materialismo filosófico, además de otras tantas doctrinas políticas y geopolíticas muy interesantes que van a ser las que guíen un poco la, la conversación de hoy. Bienvenido Gustavo, si quieres tú da una pequeña intro de quién eres, qué es lo que haces y luego vamos con, con el tema. Sí, bueno, yo soy abogado, te, trabajo en un despacho de abogados y me dedico al litigio, tanto en área civil como en constitucional y en penal económico, y también presto asesoría corporativa en materia civil, mercantil y tributaria, y, y también a todo tipo de personas naturales que se dediquen a actividades mercantiles y también a empresas que se dedican al sector inmobiliario, ¿no? También tengo un, un negocio aparte de promotor inmobiliaria y, y construcción. Así que tengo, digamos, un campo variado de actividad, siempre vinculado con, con, con el derecho ¿no? y con el despacho en el, al cual pertenezco. Perfecto. Ahora, un poco sobre, sobre tu formación, ¿cómo llegaste tú a, a conocer tanto de, de temas geopolíticos y justamente de, de la situación política interna y externa de, de nuestra región y de nuestra civilización, en realidad, porque los hispanos somos una civilización? Sí, bueno, dentro de la, digamos, de la civilización cristiana, del oeste porque hay también la cristiana oriental dentro de la civilización cristiana del oeste podríamos dividirlos en subtipos de, de civilización la, la, la hispana sería una no la hispano mediterránea o si queremos ser un poco más amplios la católico mediterránea que incluiría Francia eh, eh, Francia, Italia obviamente la hispánica incluye Portugal porque Portugal está en Hispania, lo, lo que lo que los romanos llamaban Hispania ¿no? pues también se conoce como la península ibérica entonces eh, no quedarían excluidos los lusos, desde aquí tampoco los brasileros, eh, eh, es evidente, ¿no? Mi interés en la geopolítica llegó porque cuando yo estaba haciendo mi, mi maestría en los Estados Unidos, noté que muchas cuestiones de la aplicación de, del derecho, especialmente del derecho internacional, dependía de la soberanía de los estados. Al poder darme cuenta de que había este vacío que no siempre se explicaba en derecho internacional, sobre la soberanía de los estados y cómo los estados impiden o no que un derecho internacional en un, en un sentido laxo, referirme a derecho internacional, porque hay que ser críticos también con qué es el derecho internacional. Eh, eh, podrían impedir que el derecho internacional pueda aplicarse, desarrollarse, etcétera. Eh, entendí que era la teoría política, la ciencia política y la filosofía la que iba a determinar qué es el Estado, qué es la soberanía en un Estado y. La ciencia política es la ciencia que se encarga del estudio de la lucha del poder tanto dentro de las entidades estatales o dentro de las entidades políticas y entre entidades políticas, lo que se llamaría eh, lucha por hegemonía o dinámica de, de, dinámica de potencias no combatiendo entre ellas para conseguir hegemonía en algún sector geográfico del mapa mundi, ¿no? que sería ¿no? la cartografía en donde, operan, en donde operan los estados ahí Comencé a realizar estudios de científicos políticos, de, digamos, de los de primer orden, ¿no? que son los, de los más conocidos, eh, especialmente el mundo del Glosajón. ¿Por qué? Porque es Estados Unidos, al ser actualmente la, el, el estado más potente que existe y el que ha impuesto un orden internacional, aquel en donde en su academia se ha desarrollado más el estudio de las relaciones y la coordinación entre estados, enta, estados tributarios, de un estado más fuerte, ¿no? evidentemente, que en este caso serían los Estados Unidos. Eh, sucedió lo mismo hasta el año 1991, cuando existía la Unión Soviética, que otros estados eran tributarios de la Unión Soviética porque estaban dentro de su espera de seguridad y de influencia. Al caer la Unión Soviética, Estados Unidos queda como única potencia aparentemente global, hasta, digamos, el advenimiento de la primera década del siglo XXI, en el cual el sistema dejó de ser unipolar y se vuelve multipolar. Entonces, todo este tipo de cosas que me di cuenta que generaban todo tipo de barreras para poder entender el derecho internacional, las transacciones internacionales, el comercio internacional, se basaba, eh, el, el vacío se basaba en que los estados compiten por el poder y son los que van a regular las interacciones entre los estados y entre los ciudadanos de diferentes estados. Entonces, no todo se podía explicar desde la economía y no todo se podía explicar desde el derecho, sino que tenía que explicarse desde la dinámica del poder que le estudia las ciencias políticas. Y ahí entras a la geopolítica, que es la geografía aplicada a la ciencia política. Perfecto. Justo ya, yendo al tema, comenzaste indicando algo. Los Estados Unidos actualmente son la, la potencia preponderante en el mundo y en su academia se ha desarrollado mucho el tema de cooperación entre eh, la potencia principal, o sea, los Estados Unidos y sus estados tributarios. Y pues nosotros nos fijamos, al menos en la región hispanoamericana, que existen órganos como la, la OEA, y sobre todo también eh, órganos regionales más pequeños, eh, el MERCOSUR, la comunidad de y demás, pero me voy a concentrar en, ella, en la OEA, y que demuestran esa relación de, de subordinación de los estados, al menos del continente, frente a Estados Unidos. Y aquí yo te pregunto, ¿cómo tú ves eso? O sea, ¿cuál es la situación que tú consideras frente al mundo hispano-católico con los de Estados Unidos, considerando que hay un, una organización internacional que hace que tengan este encuentro? A ver, el, lo, los Estados Unidos, lo que intentó hacer, esta fue la estrategia de, la estrategia de Estados Unidos después de, después de Bretton Woods para poder enfrentar a la Unión Soviética. Era básicamente tener a la mayor cantidad de países dentro de su bando para combatir a la Unión Soviética y para de convencerlos, Estados Unidos tuvo que recurrir a un, a un soborno. El soborno era que Estados Unidos brindaría todo tipo de seguridad y libre acceso a las rutas aéreas y marítimas que no estén en el control de la Unión Soviética y de sus estados aliados o que estén bajo su escudo de seguridad. Y a cambio de eso, eh, eh, Estados Unidos les permitiría que todos estos países exporten sus productos y Estados Unidos se, con, se convertiría en uno de los principales importadores de productos de todos estos países que Estados Unidos integraba a su red comercial. Desde el punto de vista eh, de la balanza, de la balanza comercial, no era rentable para los Estados Unidos. de aquí porque suponía que Estados Unidos iba a importar mucho más productos de los que exporta, sin duda alguna. Sin embargo, le permitía a los Estados Unidos tener un control total sobre los mares y sobre los aires y un control sobre la dependencia económica de todos los países que estaban dentro del sistema de intercambio que los americanos estaban asegurando. Por lo tanto, si lo vemos desde un punto de vista militar o imperial, Estados Unidos incluía dentro de su gasto militar todo el subsidio al comercio internacional para poder restarle socios a la URSS y a los que sean aliados de la URSS en ese momento para debilitarlos y eventualmente tumbarlos, que fue precisamente lo que se dio. ¿no? Ahora, ese modelo, una vez que cae la Unión Soviética, deja de tener el mismo, eh, los mismos resultados y los mismos frutos, porque al cambiarse el escenario, el problema de la balanza comercial ya se convertía en algo nocivo para los Estados Unidos porque trajo consigo desindustrialización en los Estados Unidos y pérdida de innovación en ciertos sectores, especialmente de la industria pesada de, y de producción de equipos y de bienes de capital. Porque se produjo el fenómeno llamado outsourcing, que es la exportación eh, o, o, o el envío al exterior de eh, ciertos eh, segmentos de la producción de equipos y de bienes de capital. ¿no? Porque se, se había vuelto más barato hacerlo en otros países que la calidad de la mano de obra de nivel bajo y medio era buena y era mucho más barato. Entonces, por perseguir ganancias, reduciendo costos, no porque se mejorara la calidad de los equipos que se estaban produciendo, eh, vieron más rentable esta estrategia. Pero esta estrategia, repito, que viene derivada de esta gran estrategia de los Estados Unidos de tener este, este sistema sobornado de intercambio internacional, propuesto por ellos y vigilado por ellos, se terminó volviendo en contra de la misma economía de los Estados Unidos. Aquí no, Eso no, no el... te preocupes, no te preocupes. Sí sí, sí, sí, sí. Ya, entonces, bueno, lo que me está diciendo es que la Unión Soviética tiene que cambiarse la estrategia, porque ya no era económicamente rentable para los Estados Unidos. Uno de los presidentes que quiso hacer esto de aquí era eh, George Herbert Walker Bush, el padre de George W. Bush. Y con él, Estados Unidos, el pueblo de los Estados Unidos un pueblo pintoresco en, su, en sus elecciones políticas y, por supuesto, el único presidente hasta el momento que había propuesto una alternativa a la estrategia de la Guerra Fría, que era Bush padre, fue votado fuera de la Casa Blanca y se eligió en su lugar a eh, Bill Clinton, ¿no? Que Bill Clinton, lo que decía, no, no, no, al revés, continuemos con una total globalización y que Estados Unidos siga subsidiando todo el sistema internacional de intercambios, vigilando tanto los mares, vigilando los cielos y al mismo tiempo eh, eh, financiando, pues, pues tenía que financiarse todas las plataformas internacionales de transferencias monetarias con créditos que provenían prácticamente de la Reserva Federal, ¿no? Con el, el, digamos, el detrimento a la producción industrial de los Estados Unidos, como hemos visto hasta ahora. Comienza esto hay que cambiar con Trump, porque Trump se da cuenta, o sea, no, Trump, no es que Trump se da cuenta, sino que los asesores y ya había lobbies en Estados Unidos y tanques de pensamiento que ya lo venían explicando de que, bueno... Era necesario la estrategia de Nixon de contribuir con China, colaborar con China, ser potente a China, porque tenía un cisma con la Unión Soviética. Pero una vez terminado eso, seguir fortaleciendo a China, lo único que hacía es que China se convierte en un competidor directo de los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos necesitaba recuperar la productividad industrial, ¿no? Y necesitaba también eh, recuperar el control de gran parte de los bienes de equipo y de capital, no solamente los bienes de consumo, pero más importante de los bienes de equipo y de capital que se estaban produciendo en China, que es el competidor directo. Eh, es notorio que a raíz del gobierno de Donald Trump que se puso esta estrategia del pivote a Asia, aunque ya hubieron ciertos movimientos ligeros en el gobierno de Obama, pero fue frontalmente ya en el gobierno de Trump, incluso con nuevos eh, nuevo financiamiento para Fuerzas Armadas, etcétera, y nuevas negociaciones de tarifas con China, eh, ha seguido una dinámica de enfrentamiento a China que lo vemos todavía en el gobierno de Biden. De hecho, la política exterior de Estados Unidos, eh, al menos en su objetivo estratégico, entre Donald Trump y Joe Biden, la eficacia, de los medios para cumplir esos objetivos es otra discusión. Se podría decir que la administración anterior había sido en la administración actual. No lo es, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por, no lo es por el ejemplo que tenemos de Afganistán, que haría pensar que la caída de Saigón fue un éxito rotundo de una operación militar de extracción, mientras total catástrofe, ¿no? Con pérdidas de vidas humana Etcétera. Entonces, bueno, Estados Unidos tiene que lanzarse este pivote a Asia para poder contrarrestar el poderío de este nuevo competidor, pero al mismo tiempo necesita recuperar gran parte de la producción industrial y de innovación que habían perdido precisamente por el outsourcing al que habían incurrido. Ahora, eh, tú querías que te explique algo de la relación de, de, de todo este sistema de poder de Estados Unidos con los países hispanoamericanos. Los países hispanoamericanos forman parte, forman parte o están dentro del escudo de protección de los Estados Unidos y son socios comerciales directos de los Estados Unidos. Estados Unidos es el, es el, sería el principal comprador de la, de la mayoría de los países y de lo que se llama Latinoamérica que no es un término lo suficientemente eh, apropiado, pero lo vamos a utilizar por la costumbre ¿no? que se le ha dado para poder identificar todo lo que vendría a hacerse, parte de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. De alguna u otra manera, Estados Unidos, aunque importe más de lo que exporte a nuestros países, a los países latinoamericanos, le conviene porque sabe que las divisas que Estados Unidos envía eh, producto de las importaciones a los países sudamericanos, de una u otra manera estabilizan a los países sudamericanos, los mantienen con un nivel relativo de riqueza, evidentemente podríamos ser más ricos, pero pero bueno, esa es la situación que tenemos, y permitiría o ayudaría a que nuestros países no graviten hacia otras potencias que pudieran tratarnos mejor, como podrían ser Rusia, eh, o como lo podría ser la República Popular de China que es realmente el, el, lo que ha pretendido China hacer en África y en Iberoamérica, que es intentar que gravitemos hacia su esfera de influencia, primero por eh, las relaciones económicas, ¿no? porque China todavía no tiene el poderío para hacer efectivo su poder duro o el poder militar, porque no tiene una fuerza aérea y no tiene una armada de guerra lo suficientemente potente para poder controlar las líneas de comunicación aéreas y marítimas con los territorios en los cuales, eh, de ultramar, en los que tienen interés que serían África y América, ¿no? Que están, eso sí, es, es, esas líneas de comunicación están controladas por los Estados Unidos. Estados Unidos, precisamente para poder facilitar las relaciones con estos países de Latinoamérica, estimuló este tipo de organizaciones eh, eh, multiestatales, como hemos tenido acá la CAN, como hemos tenido el MERCOSUR, etcétera, las estimuló precisamente para racionalizar los procesos de transferencias internacionales con Estados Unidos y los demás aliados de los llamados Estados aliados, que realmente son Estados tributarios o Estados vasallos de los Estados Unidos, que es lo, lo, los atlantistas, ¿no? los la OTAN, que de una u otra manera Estados Unidos también los tiene que mantener eh, ricos o con relativo poderío económico precisamente para que no graviten hacia otras potencias o no busquen entre ellos llegar a la hegemonía. Por ejemplo, que Alemania o Francia no pretendan llegar a la hegemonía. Entonces Estados Unidos los mantiene con una dependencia económica y los sigue sobornando. ¿no? Entonces hay que entender esto de aquí no solo desde el punto de vista del beneficio económico, sino que el interés de la seguridad es la idea principal bajo la cual las relaciones internacionales se manejan. Y todo lo demás viene en, en segundo grado. Pero lo primero es la seguridad y Estados Unidos lo ha hecho a través de, de el control de las rutas de intercambio y de comunicación, permitiendo el comercio entre los demás para así evitar que hayan guerras imperiales por las líneas de comunicación aéreas y marítimas. Ya, o sea, pero aquí tenemos otra cuestión. Todos los países hispanos, o al menos hispanoamericanos, en virtud de que la influencia de, de la civilización hispánica, o en bueno, Ibero-Católica, está en un solo continente, es básicamente una civilización continental que está en América. Todos estos países no tienen su propia potencia imperial. No tenemos a quien ver justamente dentro de nuestra propia influencia cultural para que ejerza esa esa presión internacional por nosotros, si no que estamos directamente asociados, en este caso Estados Unidos, y si no fuera Estados Unidos, pues probablemente sería China. Y aquí va la cuestión, o sea, ¿cómo llegamos a este punto y cómo puede cambiar esto? A ver, llegamos a este punto por la debilidad de nuestros estados. Eh, te, te no, tenemos nosotros intentos, ¿no?, en la historia del siglo XX de Latinoamérica, en el cual pretendimos hacer política exterior independiente. Lo tuvimos con Perón. También se tuvo con Fiel Castro, pero Cuba no era lo suficientemente potente y tenía que aliarse con la Unión Soviética. Y en cierta medida también lo intentó hacer Brasil. Pero era muy difícil, era muy difícil hacerlo. En primer lugar, si el, el, el, el orden político interno era muy volátil en estos países, que lo es, lo, lo, lo es sin duda. Y segundo, cuando la dependencia del comercio exterior, que en gran medida es controlado por los Estados Unidos, era, seguía siendo trascendental para los países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque el mercado interno entre los países latinoamericanos no era lo suficientemente grande para que seamos no dependientes, seamos no dependientes de las relaciones comerciales de ultramar con África, Asia y Europa y Estados Unidos. ¿No? Caso contrario a lo que sucede en Estados Unidos. Estados Unidos basa prácticamente el 90% de su economía en el mercado interno y solamente el 10% de su economía está vinculada con el exterior. De lo cual, el 60% de ese 10% es con los países de NAFTA, que son eh, prácticamente de México y Canadá. ¿no? Entonces países sobre los cuales Estados Unidos tiene, tiene, tiene límites territoriales y tiene de manera indirecta un, un, un control significativo, no son ningún tipo de amenaza. Nosotros no, nuestros países latinoamericanos han sido muy dependientes de las relaciones comerciales con Europa y los Estados Unidos y hoy con China y eso nos hace dependientes del escudo de seguridad que protege las líneas de suministro aéreas y marítimas que Estados Unidos, que estados Unidos eh, vigila, ¿no? Entonces, al no tener nosotros estados lo suficientemente potentes, eh, con un alto grado de desarrollo industrial y no integrados económicamente para los intercambios internos, es mucho más difícil unirnos y es mucho más difícil ser independientes. Y se, como ya lo dije, lo intentaron algunos gobernantes, pero se hizo todo lo posible para desestabilizarlos. O sea, el, el, el, el, lo tuvimos en Brasil a Getulio Vargas, lo tuvimos en, en, en Argentina a Perón, por Pérez Jiménez también en Venezuela. Pero eventualmente, cuando quisieron perseguir ellos políticas independientes de una u otra manera, los Estados Unidos, con las élites, con las élites de los propios países y con movimientos políticos dentro de los propios países, Hicieron todo lo posible para sacar a estos hombres del poder. Esto es una realidad. O sea, esto, esto aquí es empírico, esto aquí se puede demostrar, están los documentos. Cada vez que los países eh, latinoamericanos han intentado tener una política exterior independiente, que es la única verdadera política que existe, porque la política, la política es, eh, es, es la, las relaciones de poder y la política es mera administración. Pequeñísima de recursos, cuando la verdadera política es la exterior, el, el enfrentamiento entre los estados y precisamente la regulación de la guerra. Entonces, se hizo todo lo posible por parte de Estados Unidos para evitar políticas exteriores e independientes, peor aún dentro del contexto de la Guerra Fría, porque no querían que para poder lograr los países latinoamericanos eh, política exterior e independiente se apoyen en la URSS, que era el competidor directo de los Estados Unidos. Hoy sucedería algo similar eh, con China. Estados Unidos quiere evitar a toda costa que nuestros países salían con China porque podrían verlo a China como un aliado, al menos temporal, que permita a los países latinoamericanos buscar una política exterior independiente. Hay una idea dentro de, de los pensadores de la Escuela de Oviedo. no sé si es que es del propio Gustavo Bueno si es que es de alguno de los otros pensadores eh, como eh, García Trejano y demás, que esto no de, no, la, de una... Trevijano no es de Oviedo, Trevijano también es... No, es Oviedo. ¿No No, no, no, no. El, el, la Escuela de Oviedo pertenece, el, el, se le llama Escuela de Oviedo porque Gustavo Bueno era profesor y licenciado de filosofía en la Universidad de Oviedo y se formó unos seminarios de estudios entre él, otros filósofos y discípulos de él, desde los años 60 y ya volviéndose sumamente famosos ya en la década de los 80 y tienen una doctrina que se deriva de, en, en parte del marxismo, del aristotelismo y del, del materialismo de Spinoza. Se los ha llamado neoscolásticos pero bueno, es un sistema. En cambio, eh, Antonio García Trevijano es un abogado español, también es materialista, de, si nos basamos en algún tipo de coordenadas filosóficas, aunque él nunca desarrolló un sistema filosófico porque no era un filósofo. Él era abogado y él era un científico político. Y él desarrolló un sistema o un procedimiento para circulación de las élites que le llama República Constitucional, del cual podremos discutir en, en, alguno, en algún otro momento. Ahora, lo del tema de, del pensamiento de la, de la escuela de Oviedo. Trevijano es un realista político. El ser un realista político bebe muchísimo de Pareto y, al, y a su vez bebe de Maquiavelo. Por lo tanto, para él las relaciones entre Estados se basan en la fuerza, en la fuerza militar. Y para la escuela de Oviedo las relaciones entre Estados tienen un grado por encima del de los Estados, que son los imperios. Porque un imperio logra controlar de manera diapolítica a otros estados para coordinarlos como vasallos y enfrentarse a otro imperio que a su vez tiene otros, otros estados tributarios debajo en su escudo de seguridad. ¿no? Entonces realmente aquí la discusión entre los, eh, digamos, en la, en la visión de la política exterior de la escuela de gobierno y del trevijanismo está solamente en los grados, pero no en materialmente cómo sean las relaciones, que es en base a la fuerza. Ya, yeah, gracias por la, por la aclaración. Yo yo siempre justamente le había puesto a Trejano dentro de, de los obviedistas. Pero regresando al tema, eh, en la Escuela de Oviedo, y que estoy bastante seguro que esto lo desarrolla Gustavo Bueno, está esta idea de, de un confederalismo hispánico. Sí. Y sería para compensar un poco el exceso de la influencia de, del mundo anglosajón en las relaciones internacionales, en la seguridad, en la economía de, del mundo hispano. Sobre todo considerando que, a pesar de ser civilización occidental, hay diferencias fuertes en, en la forma en la que se consigue el mundo entre los hispanos y los anglos. Claro. Pero eso se debe a la religión, sí. en gran medida. El, el, los anglos tienen el individualismo porque ellos tienen el protestantismo. Y el, el que fue dominante en los anglos fue tanto el pietismo, el pietismo luterano y el calvinismo. Y sabemos perfectamente por enseñanzas de Calvino que una de las señales de que uno estaba predestinado para la salvación, era la riqueza económica. De ahí se deriva el famoso estudio, bueno, es el ensayo de Max Weber sobre la ética protestante y el capitalismo, ¿no? Que para los interesados valdría la pena porque esto permitiría entender por qué eh, los imperios anglosajones tanto el británico y su imperio sucesorio, que vendría a ser los Estados Unidos, tienen el comportamiento que tienen, mientras que los países de una herencia católica, tienden a ser menos individualistas, más bien se preocupan por, el, por el, el corpus, lo que sería el cuerpo colectivo, y a los territorios a donde llegan estos principados católicos, intentan asimilarlos, ¿cómo? A través de la incorporación de, esto, de estas entidades políticas conquistadas militarmente, dentro del etos, el sistema político y el sistema religioso, de la metrópolis imperial, ¿no? Entonces, por eso vemos la diferencia de que cuando los, los británicos llegan a América, ellos combaten contra los indios y no intentan asimilarlos porque no consideran que eso era una estrategia viable, ni siquiera les interesaba y solamente querían sacar los recursos del territorio. Mientras que los españoles y también los portugueses, pero primordialmente los españoles, cuando llegan a América, lo que intentan hacer es que los indios se cristianicen y hablen el español y formen ciudades, que de hecho las hicieron, y también los campos y el desarrollo. Por lo tanto, no era solamente una política colonial extractiva, porque gran parte de lo que se producía en América era reinvertido en toda la infraestructura de América. De hecho, la tajada de León de la producción económica se quedaba en, en, en, en América ya a partir de finales del siglo XVII, ¿no? precisamente porque tenían que construirse en líneas de intercambio, de suministro, fortificaciones para protegerse de los imperios contendientes, que eh, acechaban al imperio al imperio español, que eran eh, Francia, eh, eh, el, Holanda, con, con sus eh, ambiciones imperiales y el imperio británico, por supuesto. ¿no? Entonces, ah, había una cuestión que tenemos que ir, que ¿por qué estábamos desunidos en los países latinoamericanos? Precisamente porque como nuestra unión dependía de un imperio, y el imperio fue destruido de raíz, totalmente destruido, por los franceses y por los ingleses, al ser destruido, la unidad que teníamos se perdió. Se perdió por completo, ¿no? Y quedamos totalmente fraccionados en repúblicas pequeñas. Excepto Brasil Argentina y México, que serán los únicos no pequeños, pero igual están divididos. Quedamos fraccionados y, y eso impide que eh, nuestros recursos y nuestras poblaciones puedan cooperar de una manera más íntima, ¿no? Y Estados Unidos... Primero el Imperio Británico y posteriormente los Estados Unidos hicieron todo lo posible para mantener siempre esta división. Y tenemos el ejemplo de cómo soslayaron la guerra en Colombia, o también tenemos el ejemplo de cómo lograron que Colombia se divida y aparezca el Estado de Panamá, precisamente como un Estado controlado por los Estados Unidos para la construcción del canal. ¿no? Entonces, así nos vamos dando cuenta de la diferencia entre el mundo anglo y el mundo hispano porque viene de la religión eh, y la religión de alguna u otra manera informa la visión del mundo y cómo se van a estructurar ¿no? los pensamientos filosóficos que luego se pondrán en el ortograma de, la de los objetivos políticos ¿no? para el cual se va a desarrollar una estrategia final y una estrategia de medios. Pues mencionaste el caso de Brasil. Brasil, justamente como heredero de, de esa hispanidad lusa, es un estado grande, geográficamente, con una buena capacidad demográfica también en población, eh, con recursos naturales suficientes como para poder compensar una industria fuerte, y de hecho, hasta la disolución de su imperio, en muchos sentidos, podía haber sido considerado una suerte de, de potencia mundial. ¿Por qué Brasil no intenta volver a adoptar esa esa postura respecto al resto de, de estados hispanos, si es que viene proviene del mismo sustrato cultural. A ver, va, vamos, esto es un análisis interesante porque hay que ver si Brasil por sí solo tiene la potencia para lograrlo o tuviera que unirse con otros los países de Sudamérica o cooperar estrechamente para alcanzar a tener el poder que pretende en el supuesto consentido de que eh, la población brasileña y sus élites consideran que esa es la mejor estrategia para Brasil, no ser, eh, alcanzar poder para, poder para ser independientes. Entonces, Brasil tiene ciertos, eh, eh, tiene debilidades estructurales. Las debilidades estructurales es que tienen oligarquías regionales que se disfrazan a través de un sistema federal. Oligarquías regionales muy potentes tienen una enorme diferenciación de la producción en el territorio. Tienen unas zonas muy ricas y otras zonas en las cuales prácticamente es inviable todo tipo de actividad económica. Por ejemplo, en la selva prácticamente no se puede hacer nada. En Brasil, el transporte de la producción agrícola tiene que hacerse en gran medida por vía terrestre. En, en trailers, automóviles, etcétera, lo cual es sumamente caro porque eso involucra también el, el, el, un mayor consumo de hidrocarburos y el desarrollo de toda la infraestructura de carreteras, que lo tienen que hacer bordeando la selva, ¿no? Y eso ya de por sí aumenta los costos de producción. En Brasil también la mano de obra no es de alta calidad y es muy cara. Es muy cara. ¿Por qué? Porque precisamente por eh, ciertas incomodidades geográficas que tiene Brasil la producción es, es, es, es cara, ¿no? a pesar de que es un país igual potente, es un país con una gran población, es un país costero, con grandes puertos, tiene igual ciertas fallas estructurales. Además que Brasil el, no logra en el Estado Federal realmente centralizarse el poder o unificarse el poder. Brasil tiene un, un poder sumamente fraccionado. Y esto aquí se demuestra en, en que el Estado central no logra controlar de manera efectiva todos los territorios. Argentina sería otro de los países que podríamos analizar para ver si a lo mejor podrían resultar los argentinos con un futuro más provisorio que el de Brasil para convertirse en potencia. O si uniéndose con Brasil, Argentina podría paliar las debilidades estructurales que tiene Brasil. Brasil, por cierto, en la pirámide demográfica eh, tiene problemas. Brasil tiene ya una tasa de fertilidad, me parece que está en el 1.8, está por debajo de la tasa de reemplazo, mientras que Argentina no. Argentina está en el 2.29. Es decir, Argentina todavía tiene una expositiva su, su, para el reemplazo, no, su tasa de, de, de fertilidad. Lo, lo cual al menos le compra más años. ¿De juventud? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Para que entiendan, las personas nos están viendo. ¿Por qué la demografía es destino? Porque si tú tienes una población de viejos y gente vieja, el consumo cae y la producción cae. Si tienes una población de gente joven, el consumo aumenta y la producción también aumenta. Porque hay más personas demandando, entonces también tienes que producir más. Y hay gente en, en juventud que también tiene mayor vigor para poder eh, dedicarse a producir. Esto de aquí no se va a cambiar hasta que se introduzca la inteligencia artificial. Japón uno de los países que se está preparando para eso porque sufren un invierno demográfico. Nosotros en Latinoamérica no tenemos eso, por lo tanto, conservar altas tasas de natalidad o moderadamente altas es, debe ser un interés estratégico de nuestros estados, sin duda alguna. Argentina tiene esa ventaja sobre Brasil, Argentina tiene otra ventaja sobre Brasil, que Argentina es una planicie con una gigantesca cantidad de ríos navegables. Me parece que Argentina tenía más de 2.900 o 3.000 y pico de kilómetros de navegación. De distintos calados, ¿no? Pero tienen eh, incluso para, para, para, para, buques, para buques transoceánicos en, en sus ríos, lo cual es impresionante. Esto de aquí, ¿qué es lo que hace? Que toda la producción agrícola, incluso también industrial, el transporte de la misma sea mucho más barato por vía fluvial. Y también, al ser el país plano, eh, tirar vías férreas o carreteras también es mucho más barato. Y no tienes que bordear, no tiene que haberse curvas, no tiene que reventarse montañas, etcétera, hacerse trabajo de movimiento de tierra, sino que es mucho más sencillo hacerlo. Y todos los costos de transporte serían más baratos, por lo tanto, los costos de producción también serían mucho más baratos. Argentina... Tienen esto de aquí mayor potencial que Brasil. Otro potencial o sea, o, o otra fortaleza estructural que tiene Argentina también es el, es el, es el suelo. Esto ya tendríamos que revisar estudios más, más específicos, pero yo sí los he revisado. El suelo argentino es más propicio para la rotación de cosechas y eh, para el reuso de la tierra mientras que el suelo brasilero se, se necesita esperar más tiempo para la rotación de cosechas y para el reuso de la tierra para nuevas cosechas, ¿no? Entonces, Argentina tiene algunas ventajas, tiene algunas ventajas. Lo idóneo sería, ya pensándolo como una, estrategia, como una estrategia regional, una mayor integración entre Argentina y Brasil, en el cual los países tengan como objetivo una eh, política integrada de defensa y una política integrada de economía o sea, es decir, una política económica integrada entre los dos países, porque entre los dos compensarían falencias que tienen y eso obviamente... Más o menos, sí, dime, ¿qué me vas a preguntar? Eso más o menos era lo que se orientaba el MERCOSUR en principio, al menos de la parte económica, no en la cuestión de defensa. Pero, pero, pero, pero es, que, es que esa es la cuestión. En, en la parte económica era para, para que simplemente ciertos hombres de negocios en ese momento se beneficien, etcétera. Precisamente para las relaciones comerciales con el mundo atlántico, es decir, con eh, Europa Occidental y con los Estados Unidos. Pero al no tener, digamos, el brazo militar o el de defensa, eh, quedas totalmente limitado y dependiente de aquellos que sí compaginan a su política económica la política del poder. Y dice, bueno, por eso no se pudo llegar. El, el, el, el, se tiene que partir al mismo tiempo de una integración económica y militar. Si no, no, se, no yo no lo veo que sea viable y no he visto un ejemplo, eh, eh, el, al menos en los últimos 200 o 300 años, en el cual primero una integración económica, luego permite una integración militar. Eso no ha pasado. Tenemos el caso de la Unión Europea. En la Unión Europea no hay integración militar. Y tampoco hay una integración política. Lo que hay simplemente es un sistema de facilidad de trámites aduaneros para beneficio de Francia y Alemania, en detrimento de España, de Portugal, de Grecia, de Italia, etc. Porque Estados Unidos así lo ha permitido, ya que brinda seguridad en el continente europeo, evita que haya una nueva guerra de poder en el continente europeo, especialmente entre Francia y Alemania, y así Estados Unidos no necesita mandar contingentes militares para eh, apaciguar o ser el gendarme de Europa, una vez más. Y Rusia tampoco, ¿no? Tampoco tiene que ser el gendarme de Europa si esta situación de paz se mantiene. Y de una u otra manera la Rusia actual se aprovecha de la gendarmería que Estados Unidos impone en Europa, ya que una relativa una relativa paz en Europa hace que sus socios comerciales que le compran petróleo y gas natural estén con, estén con muchos recursos para que sigan importando energía producida en Rusia. Hay otro tema que tú mencionaste cuando hablabas de las diferencias entre Argentina y Brasil como, como potencial contendiente a, sí. a ser el, el campeón de la integración hispanoamericana, y es que Argentina tiene mejores tasas de natalidad, pero estamos viendo a nivel continental que con la promoción del progresismo, el aborto, eh, pues del feminismo, eh, lo que se pretende a largo plazo es reducir las tasas de natalidad, porque todas son políticas que lo que hacen es evitar que se pueda seguir generando población, que las mujeres puedan dar a luz, que puedan criar a sus hijos. O sea, el aborto directamente es, es, es política antipoblación. El feminismo sí. de manera indirecta de misma forma. ¿Por qué crees que están haciendo esto en Latinoamérica? ¿Por qué no lo hacen en el África? ¿Por qué no lo hacen en Asia? Bueno, a ver, en África también ya lo están haciendo, solo que lo están haciendo muy tarde, ¿no? Pero podemos, podemos ver eh, análisis demográficos en el cual la, lo que se llama la urbanización, el fenómeno sociológico de urbanización ha traído consigo en África y en Asia disminución de las tasas de natalidad. Igual siguen siendo altas pero eran mucho más altas hace 20, 30 años y se han ido reduciendo. Entonces, no solamente George Soros o el progresismo ha contribuido a la disminución de las tasas de natalidad, sino también el desarrollo tecnológico, lo que los marxistas llaman el modo de producción capitalista, que realmente lo que es un fenómeno sociológico mediante el cual ciertos tipos de técnicas de producción en las cuales están integradas las mujeres, eh, desestimula la maternidad, Hace también más caro el, el, el nivel de vida cómodo en la ciudad. Y muchas personas optan por simplemente ser pequeños burgueses con mucha comodidad, no teniendo hijos porque tener hijos es un sacrificio especialmente en la ciudad y se hace más caro. Ahora, que haya un interés de, ciertas, eh, de, de ciertos grupos de interés, élites, o que son élites eh, dentro de otros estados, aunque todos los estados tienen élites en constante competencia, ¿no? Y nunca actúan de manera centralizada, o sea, el, el, hay facciones de élites que combaten entre ellos y las diferentes facciones de élites que sí están de acuerdo tampoco es que centralizan sus acuerdos, sino que operan de, de una manera eh, descentralizada, aunque sí hay sinergia, ¿no? Entre lo que porque un grupo de élites que piensan similar al otro grupo de élites comienzan a tener actividades parecidas que sus resultados se coordinan, pero no porque tengan una estrategia anterior. Pero, de todas maneras, sí es notorio que ciertos sectores de estas élites o facciones de estas élites sí tienen un interés en la reducción de la natalidad y podríamos especular por cuáles son los motivos. Uno de esos de ahí podría ser también para evitar el... el, el, el Evitar el poder relativo y potencial de países emergentes. Porque si no tienen grandes poblaciones, es más difícil que se vuelvan potencias. ¿no? Porque he sabido desde las ciencias políticas que lo que constituyen los recursos del poder potencial son la riqueza y la población. Y lo que constituyen los factores, de, de, de, de, de, del, del poder del poder efectivo o del poder real al momento es la riqueza la población y el hardware militar, el hardware militar. sobre el tema Eso. sobre el tema poblacional hay hay un tema adicional fíjate que cuando un estado tiene más población obviamente compensando sí. con mayor capacidad de recursos tienen mayor capacidad adquisitiva, mayor capacidad de consumo, mayor capacidad contributiva, mayor capacidad militar, porque la población es la que provee de efectivos a, a las Fuerzas Armadas. Así es. Y en general eso permite el desarrollo de un Estado ya como potencia. Por eso, alguna vez que hablábamos contigo, me decías, o sea, todos los Estados no pueden tender a ser microestados, sino que tienden a al ideal imperial, porque todos intentan desarrollar hasta la capacidad poblacional. Por supuesto. Bueno, ahí viene precisamente Entonces, el Hardland y el hinterland. Claro, a lo que tú quieres ir es que la dinámica de expansión es inevitable. Sí, justo, justo. Pero el caso hispanoamericano es complicado porque estamos ya divididos. Y cualquier geopolítica se hace en función de intereses imperiales externos y muy poco de manera eh, autóctona. También tenemos el tema de que la potencia histórica que fue España está a un océano de distancia. Y totalmente mermada. Y totalmente integrada en el eje atlantista y dependiente de Alemania y de Francia. O sea, es evidente que si en algún momento dado eh, los países hispanoamericanos eh, intentaran buscar un estado que fuera el eje de hispanidad, o en la teoría de Huntington, el, el core state, el estado núcleo, no sería España. Eh, Gustavo Bueno Sánchez, el hijo de Gustavo Bueno Martínez, consideraba que México sería el eje. Yo, por razones estratégicas, creo que México no sería el eje, el eje de la hispanidad sería entre Brasil y Argentina. Una unión entre los justo dos países. Eso, justo eso iba a preguntarte por el tema de, de los hardlands. Porque uno pensaría, México, México tiene más población, México tiene una situación más central frente al, al resto de, de los países, al menos hispanohablantes, no hablar también de los, los oparlantes, pero México no tiene las condiciones para, para poder desarrollarse a nivel de potencia y vamos a plantear primero que depende directamente de Estados Unidos sí. segundo que es un punto de paso Correcto. hacia los Estados Unidos México o sea, funciona como puente más que como eh, un lugar de donde la gente realmente se quede y finalmente México no sé si es que tenga las condiciones ni siquiera culturales, no sé cómo sean las élites en México, para desarrollar desde Centroamérica un, un proyecto de potencia regional. A ver, todas las razones que acabas de decir son causas materiales que pondrían a México en una posición muy difícil para pretender una hegemonía en un bloque hispano. Eh, la industria mexicana es altamente dependiente de los Estados Unidos. Estado, eh, México se está convirtiendo en el segundo proveedor de productos industrializados desplazando a China para los Estados Unidos. Especialmente de lo que es el bajo y medio nivel de producción industrial. Porque el alto nivel, los Estados Unidos lo quieren mantener en Estados Unidos y todavía en, en, en Europa. ¿no? Y en países como Singapur o en Taiwán que están dentro de Japón, que están dentro de su escudo. Eh, pero... El, el México, se, como ya dije, va reemplazando a China porque es estrategia de Estados Unidos que México, que no es un competidor directo, no es un peligro para Estados Unidos, se haga más rico, se haga más potente colaborando con Estados Unidos, abaratando costos de producción para los Estados Unidos y debilitando a China porque le está quitando fuentes de trabajo a China. Es una competencia totalmente eh, eh, notoria, evidente, frontal. No, no, no hay nada que se pueda discutir al respecto. Ahora, eh, México, ¿quisiera México por perseguir hegemonía romper esa relación que le está trayendo tanto beneficio económico a México? Y además México que depende de remesas que envía la población eh, mexicana-americana a, a, a México. ¿el, el, el sería, sería, ¿Sería algo al... corto y mediano plazo beneficioso para México? No, no lo sería. Y además que Estados Unidos como ya lo dijiste, está al pie de México, cualquier intento que México haga por perseguir la hegemonía será militarmente aplastado inmediatamente por Estados Unidos, tiene la fuerza de ella, tiene el ejército de tierra disponible para invadir México en cuestión de horas y recurrir a otro tipo de armamento también de ser necesario. Entonces, el, el, la posición de México, tanto por su dependencia industrial y económica y por sus fronteras con los Estados Unidos, lo deja sumamente vulnerable e incómodo para poder ser el eje de un bloque hispano. Más bien, el territorio que sería idóneo para formar un bloque, un bloque hispano sería Sudamérica. Suramérica. Suramérica. ¿Por qué? Suramérica es un subcontinente fortaleza. Está rodeado de mares, este, oeste y sur y tiene un Istmo infranqueable en el norte, prácticamente es el Ariel, lo que hay es una selva que no puedes meter ni siquiera una motocicleta, peor vas a meter un tanque, ¿no? Entonces sería prácticamente una fortaleza inexpugnable. Con, eh, tengo que revisar cuál es la población exacta de, de Sudamérica, pero supera los 300 millones de habitantes. Supera los 300 millones de habitantes. Para ver, toda la población hispanoparlante del mundo son 400, eh, hispanoparlantes nativos, son 480 millones. 580 millones en total son hispanoparlantes porque se incluyen 6 millones más que han aprendido a hablar el español, etcétera, que no son nativos. Entonces estamos hablando que esos 480 millones, fácil, entre el 70 al 80% deben estar en Sudamérica. ¿Ya? Y, y, y además la población lúsa, ¿no? Entonces, el... el ya solamente por población y por la geografía, ya de por sí Sudamérica es eh, sumamente es fácil de defender y es realmente aterrador para una potencia extranjera que pretende ser invasora. O sea, desde ese punto de vista, eh, Sudamérica... No sería, no sería invadible. Además que en el caso de ser invadida, ya te podrías imaginar la cantidad de guerrillas y, y, y sistemas de defensa que se crearían tras, eh, tras las líneas de ocupación. Entonces sería una, eso sería una sangría, sería una catástrofe. Afganistán multiplicado por 60.000. No, no, no, no simplemente no es viable. Entonces, Sudamérica es el continente. Sudamérica es el continente. Además que Sudamérica tiene eh, una altísima producción de energía, tanto de petróleo como de gas. De hecho, las reservas probadas, creo que más grandes del mundo, son las de Venezuela. Son las de Venezuela. ¿no? Eh, tú tienes... Venezuela produce, creo que 2.8 millones de barriles de petróleo. Ecuador produce unos 600 mil. Eh, Brasil produce unos 2 millones. Colombia, creo que produce unos 700 mil. Entonces, nosotros en este subcontinente tenemos el potencial para la independencia o la autosuficiencia energética. Y eso es que el, la revolución shale aún no ha llegado acá y no ha llegado acá porque no tenemos nosotros los fondos de inversión suficientes para financiar este tipo de este tipo de nueva industria energética y porque además a Estados Unidos no le conviene que lo hagamos. Y no lo van a permitir. Y, manipularán a nuestras élites y a los, y a los políticos, ¿no? o sea, a la clase política, para que precisamente no se persiga ese tipo de revoluciones, de revoluciones industriales en el sector energético. Porque si no, competiríamos directamente aquí, con ellos. Aquí dos comentarios. O sea, primero, tú que mencionaste que sería muy difícil, que es imposible invadir Sudamérica y mencionaste el tema de las guerrillas. Fíjate que, que la guerrilla... Es algo muy, muy hispano. Carlos Mide, cuando desarrolla la teoría del partisano, él menciona que se origina esto sí. en las guerras napoleónicas de la invasión sí. napoleónica de España. Entonces, es, es algo que queda en la tradición de los pueblos, incluso de un continente a otro. Digamos, el Eso por un lado, genético, por otro. Está en el código genético hispano a los sí, de de la manera más salvaje y brutal porque así fue como lo hicieron las guerrillas las guerrillas españolas en, en, en la guerra con Francia fueron realmente brutales tanto que Murat tenía que básicamente le apodaron el carnicero de Madrid justamente sí. por la forma en la que tenía que deshacerse de los de, de los partisanos españoles por otro lado no te iba a mencionar que los carlistas también tienen un poco de guerrilleros justamente con los requetés por otro lado, tienes el tema de las élites, justamente en Hispanoamérica, que son élites en su mayoría, por decirte a todos, consideremos eh, tu caso, eventualmente el mío, eh, de nuestros conocidos, estudiadas en Estados Unidos, estudiadas en Inglaterra. Es decir, se mantienen en el ideal anglosajón. Y eso no cambia. Por eso es que cuando acceden a puestos de poder dentro de sus respectivas repúblicas, se alinean con los intereses anglosajones, con los intereses norteamericanos. Claro, correcto. Bueno... Eh, yo soy vivo ejemplo de eso. Yo estudié en una universidad élite de, de los Estados Unidos eh, en la cual se hacía todo lo posible por lavarnos el cerebro a nosotros dentro, <risa> para hacernos o adecuarnos al etos eh, estadounidense, que es realmente un etos británico-atlántico protestante, ¿no? Entonces el individualismo, el capitalismo, pero el ya el progresista, que vendría a ser, el, el, el, para paseando a Lenin de manera burlesca, el último estado, <ríe> progresismo, último estado del capitalismo, <ríe> que vendría a ser lo más cringe que podríamos ver, pero bueno, es, es lo que Estados Unidos en su academia intenta hacer, ¿no? si tomamos la teoría de Molbuk, que... <ríe> de Curtis Jarvin, que es un, es un famoso eh, filósofo político de los Estados Unidos, considera que la academia es eh, realmente el clero en los Estados Unidos, y en ese clero se da una teología política, y esa teología política que es el progresismo internacional anglosajón, eh, se le implantan a todos los extranjeros que van a estudiar allá para que regresen a sus países con esta nueva teología política, ¿no? y a proteger la religión del imperio americano, o, o a imponerla, o si ya está impuesta, seguir expandiéndola que es evidente que nuestros países opera y combate con, con esa religión en sentido sociológico, religión civil, que nosotros tenemos, que es de hispano-católica. Eh, religión civil me refiero, no, no, no porque vayas a la iglesia, no, no, religión civil es porque está instituido en el sistema político-jurídico del país eh, las costumbres religiosas, como por ejemplo, el día domingo no se trabaja y se está regulado en la ley, que precisamente se deriva de una festividad religiosa, eh, los privilegios de ley que tiene la Iglesia Católica para las procesiones de santos, eh, Semana Santa, etcétera, no Entonces todo este tipo de cosas eh, que esta estamos viendo que se ven amenazadas por el progresismo, impulsado por los Estados Unidos, pero no solo por Estados Unidos, también vemos que Francia y Alemania también hacen de las suyas para poder impulsar el progresismo, porque ellos también tienen sus intereses imperiales, eh, menos potentes que los Estados Unidos, pero los tienen, ¿no? Eh, de alguna u otra manera, Francia y Alemania esperan ser independientes de Estados Unidos cuando estén preparados, a pesar de que Alemania y otros países, eh, Francia no, pero Alemania y otros países europeos, eh, por cuestiones de complejos, pánicos y, y debilidad social, no han podido desarrollar los dientes y los colmillos afilados para poder enfrentarse a la anarquía internacional, que es un mundo de carnívoros y no herbívoros, ¿no? Porque Alemania pretende tener potencia económica sin depender de potencia militar. Francia, en eso sí, lo sabía, gracias a De Gaulle, y sabía que su potencia económica tenía que estar compaginada a una eh, política imperial militar independiente, y por eso su desarrollo de armamento nuclear y de una armada de guerra lo suficientemente potente, al menos para... ...controlar sus intereses regionales, ¿no? Pero fíjate, de todas formas, el, al menos en los Estados Unidos, no puedo hablar del caso británico porque es muy distinto. En los, en los Estados Unidos sí si se considera, sí si se mantiene cierta... ...pánico, incluso en la en la academia. Tal vez no es tan aparente, y vamos a plantear el caso concreto, se ha vuelto más liberal en el sentido progresista... Pero al menos de estructuras como el federalismo, eh, sus padres fundadores, sus pensadores clásicos, tenían afinidad por el, por el pensamiento hispano. O sea, Hamilton, Franklin, y todos ellos. Y eso es lo que al menos en las instituciones y entre los pensadores conservadores se mantiene. Entonces tal vez pueda haber un poco más de afinidad de los grupos y de las élites hispanas eh, que pretenden apelar al ideal imperial con el conservadurismo y con la derecha norteamericana que con el resto de, de estructuras y de instituciones del sistema de los Estados Unidos A ver, es que a lo que tú estás yendo es que esta, la generación de los padres fundadores de Estados Unidos, una generación extraordinaria que hablaba eh, además del inglés hablaban latín y griego un fenómeno que no sé de, de difícil replicación en la historia eran tributarios de la civilización grecolatina y del derecho romano y de la civilización conservada por la Iglesia Católica. Y al ser tributarios de esto, era inevitable. Palo. Hugo, te veo, te escucho también, continúa. Estás desconectado. Sí, sí, sí, ahí estamos. Bueno, lo que quería explicar es que por esa afinidad con el mundo grecolatino también tienen que beber de, de, de, lo, de lo que se produjo en el Imperio Español porque el Imperio Español fue una continuidad de la civilización grecolatina que es civilización cristiana católica. Podría decirse en un sentido más amplio que el Imperio Español, los principados españoles que luego se unieron y desde el punto de vista material, aunque no formal, formaron un imperio, eh, fueron continuadores del Imperio Romano. De hecho, el, el ideal imperial no, no, no era diferente del romano porque Roma lo que hacía era replicar en sus provincias la metrópolis y España lo que hizo en sus provincias era también replicar la, la, la, la metrópolis. Entonces, eh, esto le generó admiración a los padres fundadores, además de que España eh, o el Imperio Español contribuyó a la independencia de los Estados Unidos, precisamente con tropas al mando de Bernardo de Galvez combatiendo en Florida. De hecho fueron victoriosos contra el ejército de Cornwallis en, en, en Pensacola. Entonces, esa, esa admiración y beber de esa tradición se mantuvo el comienzo pero luego eso tuvo que ir cambiando por razones que son obvias porque hay, había un enfrentamiento pues con las poten con los países hispanoamericanos que Estados Unidos quería estamos con ah, ya ya ya volví sí, a no se... estamos con sí. de... se me está desconectando bueno entonces, a lo que iban, que tuvo que, esa admiración que se tenía en la élite, etcétera, tuvo que ir cambiando por razones de, de realpolitik. Porque al tener que enfrentarse en, en, en, en, en dialéctica ¿no? con, con los países hispanoamericanos, con las repúblicas hispanoamericanas herederas del Imperio Español, o sucesorias del Imperio Español, eh, no, podían, no podían ellos tener admiración frente a los que veían como enemigos, si sí, México tuvo que ser invadido. Entonces, ¿cómo, cómo puedes tú eh, eh, admirar a tus enemigos? Y Estados Unidos, y, y especialmente los, los anglosajones, han sido especialistas en caricaturizar y disminuir, desde el punto de vista eh, moral y científico o filosófico, a los que ellos han percibido como enemigos, ¿no? Entonces, ver todo como inferior, eh, menos desarrollado, primitivo, salvaje, etcétera. Y es lo que han intentado hacer. Entonces, por eso... Eh, los ven a menos, nos ven como inferiores, y efectivamente desde el punto de vista técnico-científico sí somos inferiores, pero eso es algo que podría cambiar, ¿no? Pero sí se ha instruido a las élites desde el siglo XIX en los Estados Unidos para ver a los hispanos como inferiores, porque eh, la razón es eh, la Realpolitik los obligó a tener que utilizar esta cuestión psicológica, no esta gasolina psicológica, para hacer más fácil el enfrentamiento contra estos países a los cuales había que controlar, de manera indirecta o, di o directa. Pero ahí va también una diferencia entre las concepciones, o sea, ¿cómo pueden los anglosajones o cómo han podido considerar que, que estamos menos desarrollados Fuera del aspecto productivo-tecnológico, si es que tenemos concepciones distintas de, de cultura, comenzando por una distinta concepción de, de libertad. La libertad del anglosajón es la libertad privada, pues la libertad del, del hispano es la libertad pública. Y vale. esto se nota hasta en la estructura política que se preserva hasta ahora. A ver, pero el, el, vamos a hablar de, de, de, de, de aspectos materiales. Ver, ¿qué, ¿Qué es lo que te demuestra que alguien está más avanzado que otro? El, el avance... ¿Mayor capacidad adquisitiva? No, no, es el, el control de la naturaleza. O sea, ¿qué es, lo que diferencia, ¿qué es lo que diferencia a la especie humana del resto de animales? Por ejemplo... Ah, de, de los, de los el control de los, los recursos perros, de la naturaleza. No, el control de la naturaleza. Y no porque los perros no controlen también cosas de la naturaleza o, o los chimpancés no los controlan. De, de hecho, incluso los chimpancés crean hasta herramientas primitivas, pero lo hacen para una u otra manera controlar la naturaleza. La especie humana lo hace eh, de una manera más eficaz. Entonces esto permite desarrollar técnicas más potentes y lo que llamábamos la, lo que podríamos, lo que Marvin Harris llamaba la, la cultura material, ¿no? que precisamente el desarrollo de técnicas de la especie humana es más potente. Y de ahí, después de ese desarrollo de técnicas, que la técnica vendría eh, a ser un saber del primer grado viene otro desarrollo que vendría el científico y finalmente el filosófico que desbordaría, ¿no? O sea, el filosófico viene a cubrir las brechas o a intentar responder las brechas desbordadas de los saberes de primer grado que vendrían a ser las técnicas y las ciencias. Las técnicas y las ciencias del mundo anglosajón han sido más potentes en los últimos 200 años que las del mundo hispano. De Esa es una realidad y eso se debe entre varios factores, pero yo diría que uno que es determinante, a la debilidad de los estados hispanos. Porque si se tiene un estado débil, al tenerse un estado débil, no hay el ambiente propicio para el, entre comillas, tranquilo desarrollo de las técnicas y las ciencias. Y además dependen P del financiamiento del Estado en gran medida. En Estados Unidos me parece que el 3% o el 3.2% del PIB es invertido en el sistema universitario. Pero aquí aquí hay otra cuestión. O sea, tú hablas de estados Estados débiles, estados que eh, no, justamente digo por, no pueden. No, la técnica y la ciencia. O sea, es la técnica y la ciencia sí, sí, sí. La, la, la, la fortaleza o la debilidad. Pero de todas formas, tú tienes el tema de estabilidad. En las repúblicas hispanoamericanas no ha habido estabilidad eh, continua en estos últimos 200 años desde la independencia. Y es mucho más fácil que una persona se dedique a guerrear contra el gobierno de turno o se dedique a guerrear contra sus vecinos eh, del norte sí. o del sur que a desarrollar ciencias o a desarrollar artes o a desarrollar filosofía. En Estados Unidos eso no ocurrió. Al menos mientras en una parte... Conquistaban hacia el oeste, en otra ya estaban desarrollando civilización. Y cuando ya tuvieron todo el territorio conquistado, de océano a océano, pudieron desarrollar en absolutamente todo el territorio. No tenían que enfrentarse enemigos en claro. el norte o el sur. Los canadienses, después de la guerra de 1812, no fueron hostiles. Y los mexicanos, después de la conquista continua de sus territorios que fueron perdiendo, tampoco fueron hostiles porque les eran subordinados y subyugados totalmente. Entonces, es una diferencia notable de condiciones de políticas de exteriores que implica justamente la ventaja de, de los anglosajones frente a los hispanos. Bueno, pero no se puede perder de vista obviamente los factores sociológicos, pero también otros factores eh, políticos, estrictamente políticos, que vendría a ser el régimen de poder o el sistema de poder. El régimen o sistema de poder que hemos tenido de repúblicas, especialmente de repúblicas de oligarquías y de repúblicas de partidos, que es la que tenemos ahora en los estados de partidos, contribuyen a ahondar las debilidades sociológicas que tenemos o contribuyen a paliar o incluso reducir esas debilidades sociológicas que tenemos. Yo sostengo que entre nuestras debilidades sociológicas es la tendencia de los países hispanos a formar oligarquías regionales. Y los estados de partidos fortalecen las oligarquías regionales. Y las presuntas democracias o repúblicas de masas que se han hecho, también en el cual no hay un sistema, por ejemplo, no hay un sistema electoral por distribución de territorio, que sea por distritos uninominales con separación de poder, también contribuiría al fortalecimiento de las oligarquías regionales y que esas oligarquías regionales enmascaran su accionar dentro del Estado como que si fuera unitario cuando realmente lo que están protegiendo son sus taipas, sus terruños. Lo vemos, por ejemplo, en Ecuador, ¿no? Como eh, en, en Pichincha hay un taipa, como en el Guayas hay un taipa, y los partidos políticos comienzan a repartirse esos sus territorios. En Estados Unidos no es así. Porque, primero... Todavía perdón, no. Todavía no, todavía no. Está llegando a ser así por cuestiones... Eh, porque en Estados Unidos hay un quiebre religioso étnico. Religioso en el sentido de, de una teología política... Eh, en, en, es decir... Eh, una inversión teológica de la, inversión, de la ideología política. La ideología política en Estados Unidos se ha convertido en religión. ¿no? Y súmale a esos factores étnicos que está haciendo que Estados Unidos también pueda balcanizarse y quedar en, en, en, en riesgo ¿no? de, de, de que el Estado central pierda ese poder regulador en la federación. Y que ya los intereses ya no sean intereses federales, sino que los intereses sean netamente regionales. Nosotros tenemos el problema de que los intereses en nuestros países son regionales y no son intereses, no son intereses nacionales. ¿Por qué? Bueno, Miguel Ayuso tiene la teoría de que nosotros somos pueblos, por razones sociológicas, nostálgicos del rey y del emperador. Y por eso nuestra necesidad de tener dictadores porque viene a, a reemplazar a esa figura que añoramos y que era el que podía eh, brindar orden porque sabían las oligarquías regionales que todos tenían que ser leales al rey, pues era el rey el que les daba el señoríaje y el control <risa> en sus territorios, ¿no? De la moneda, de monopolios, etc. Entonces, este tipo de factores históricos sociológicos hay que tenerlos en cuenta. Eh, otra razón también es que el, la estructura del Estado jacobino, que es francés, que bebe de Descartes, que es esta... Intentar ver el Estado como si fuera un individuo, ¿ya? Ver el Estado como si fuera, un, in, in, in, como si fuera totalmente un individuo y que posteriormente fue racionalizada en Alemania con el Hegelianismo unido con el catismo Pero bueno, fue el, el, el espíritu absoluto que se, se entroniza en, en el Estado, ¿no? Y, y desde el Estado se, se plantan los ortogramas mediante el cual tiene que hacerse el desarrollo de la población. A nosotros, a los hispanos, no nos cuadra. Porque nosotros no provenimos de la estructura de un Estado racionalizado. Totalmente eh, autónomos o heterónomos, totalmente eh, fragmentados o individualizados. Nosotros somos el imperio. Nosotros venimos del imperio. Nosotros venimos de un cuerpo, o sea, un, un, un cuerpo que reunía a distintas entidades políticas, pero la sometía a un solo interés imperial. La sometía a un solo interés imperial. Esta aquí es una de las razones, creo yo, había que desarrollarse más. Esto de aquí. Luis Carlos Martín Jiménez, que es uno de los de la tercera generación de la Escuela de Oviedo, ha intentado explicar esto, pero ha sido superficial la explicación. Eh, tendríamos que estudiar más por qué. No ha logrado, eh, no hemos logrado poder adoptar el modelo del Estado jacobino de una manera satisfactoria. Antonio García Trevijano, el Sabio Trevijano, consideraba que esto había sido así, porque nunca habíamos adoptado el régimen constitucional que garantice la representación territorial. Estratégica, pues esto es una estrategia, ¿no? Porque por otro lado no es un formalista, sino que la representación territorial brinda a los diferentes eh, segmentos de población en los territorios cuotas de poder que son redomadas por el Estado y que esas cuotas de poder comienzan a luchar por el control del Estado, pero al mismo tiempo en, en, en, en poderes separados dentro del mismo Estado para que el ciudadano duerma tranquilo, que es algo que los norteamericanos sí lograron hacer formar su república constitucional no jacobina. No jacobina. Sino que es una especie de modernización del feudalismo. Al menos esa era la, la teoría que tenía Karl Schmidt y que le explica en, en el, no con el concepto de lo político, es en, el, en teología política, al te, comienzo, en teología oh, política. No. Él explica, yeah, él, yeah. Él precisamente explica que el, el federalismo, y se está refiriendo a lo anglosajón, eh, que intentó ser explicado por el jurista francés Horariu, era una optimización del feudalismo. Bueno, en en ¿Y legitimidad y legalidad también, también menciona un poco ¿qué? de esto. ¿Qué cosa? En legalidad y legitimidad también menciona un poco de este tema. Es verdad. Justo que le, es he estado verdad. revisando. Sí. Pero hay, hay otra cosa. Fíjate que eh, un poco el tema de la balcanización, el caudillismo. Eh, que vemos que son fenómenos muy propios de, de los hispanos, justamente considerando la balcanización del imperio a las repúblicas, se repite en el mundo islámico, en el mundo árabe. Y un, tal vez en menor medida en África, pero en el mundo árabe es bastante similar. Entonces tú tienes la figura del califa, tú tienes la figura del sultán, que pueden en sucesivas de encarnaciones, distintos califatos controlaba todos los grupos árabes que existían en el, en el mundo árabe, claro. medio oriente el mediterráneo. Solo ellos podían unir a los clanes, porque ellos son clanes y tribus. Sí. sí. En Eso. nuestro caso, no tenemos la cuestión de clanes y tribus, claro. pero sí tenemos eh, sustratos de, del tribalismo nativo, justamente por cada estado más o menos provenir de una conciliación de una confederación de, de grupos nativos que fueron los que se aliaron a los españoles en el momento de la conquista y eh, un poco los grupos andinos eh, respecto a los a los grupos que se enfrentaron a los incas en México y eh, todos los grupos que se enfrentaron a los aztecas y que luego se fueron a, aliando con el con la nueva españa y pues así o sea es, es un caso interesante porque son bastantes análogos las situaciones de los árabes y de los islámicos eh, respecto a los hispanos y también son grupos que no tienen no tienen un estado imperial que sea el que guíe como potencia a los grupos de su órbita y de su esfera de influencia a ver hay ciertos paralelismos pero no podemos llegar no, no podemos irnos tan allá porque los países musulmanes como ellos en la UMA ellos no tienen estado. O sea, he estado como un aparato de reacción automático con una burocracia que tiene procesos racionalizados, al menos en, en, como lo entendía Max Weber, ellos no lo tienen. Nosotros sí lo tenemos, primitivo, mal aceitado, disfuncional, pero lo tenemos. Sí lo tenemos, sí lo tenemos. Eh, esa transición entre reino y Estado centralizado, en eso estamos. Pero los países del mundo musulmán no lo tienen. Ellos no lo tienen. Ellos siguen teniendo una especie de antiguo régimen disfrazado eh, de Estado moderno. Pero que no es, no es tal. Lo que hay es que se han, se han utilizado técnicas de producción modernas, eh, incluso burguesas, lo que se llamaría capitalista, eh, para modular esas relaciones de servilismo que aún no existen en el mundo árabe. no existe una élite, que es una élite prácticamente de la nobleza. La Arabia Saudita es, el antiguo régimen, es una monarquía. Y los emiratos también son monarquía y si nos vamos a los países del Levante los del países del Levante no son monarquías pero líderes guerreros son los que controlan el país sino que es Siria y la familia de al Assad o sea el, el, eran líderes guerreros que se revistieron de una especie de fascismo en el partido Baas y, y tomaron el poder no y, y luego contribuyeron con la Unión Soviética porque era el que les hubiera el, el que les permitía no cierta independencia y política exterior independiente entonces eh, ¿Tienen ellos realmente, los países árabes, un estado centralizado con el que podamos comparar eh, con nuestros países? Mm, no, el estado de ellos no tiene los alcances, ni la potencia, ni la racionalización que nuestros estados sí tienen, a pesar de que los nuestros también sean disfuncionales y adolecen de las oligarquías regionales. O sea, de que, por último, que la oligarquía sea nacional, <ríe> o sea, del estado central. Bueno, de, de, sería el interés por completo de todo el estado. No para ciertas regiones sí, para otras no darle absolutamente nada, porque eso hace que el, el, desarrollo, el desarrollo común sea me menor, ¿no? Y también el, el desarrollo de riqueza sea, sea, sea menor. Eh, una de las ideas de Trevijano era que precisamente el, el, sistema, el sistema de repartición de poder mediante el territorio y de fragmentación del poder en el Estado, eh, lo, que traía, lo que traía consigo era que no se formen oligarquías, sino polioligarquías. Esto aquí él, él lo introduce de una manera velada porque él decía, bueno, en el, en el peor de los casos que sea una polioligarquía, como sostenía Robert Arandal. Entonces, muchos sectores de la sociedad van a tener el poder o van a tener cuotas de poder y dentro del Estado van a tenerse que balancear o irse a la guerra y matarse y cortarse el cuello. No les va a quedar, no les va a quedar otra alternativa. Y como es demasiado costosa la guerra en situaciones así, especialmente la guerra interna es la más costosa, eh, sería preferible combatir políticamente eh, eh, en el sistema electoral y a través del de enfrentamiento de poderes, ¿no? judicial, legislativo y ejecutivo. Eh, y con este último regresamos sí, a Zip, sí. justamente, que él dice que el liberalismo es, es la internalización de la deliberación a nivel universal. O sea, se, se delibera absolutamente para todo. La democracia, es de o sea, la democracia liberal es de liberación, pero Así es. llevada Mira, a la, la, la enésima eso, potencia. Eso lo, habla, eso, lo, eso lo sostiene él tanto en, en dos ensayos, en el concepto de lo político, no, en tres. Eso lo sostiene él. El... Que es sobre las, la, era, la era de las neutralizaciones. No sé si lo has, lo has revisado. Sobre la era Estoy la revisando... Los que he revisado son el concepto de lo político, teolo eh, teología política... La política, la dictadura. Ajá, eh, sí, también el, la teoría del participando, y estoy leyendo Romanticismo Político últimamente, que en ese sí menciona también el tema del de liberalismo. Sí, bueno, el, el, el liberalismo es verdad, o sea, el, a lo que se pretende llegar es, es la democratización de la vida, ¿no? Es decir, que todo sea susceptible de decisión de mayorías y minorías, y hay cosas que no son decidibles. Por ejemplo, la existencia de una nación que es una constitución histórica, especialmente el, el paso de, de naciones étnicas a naciones históricas, a nación política, es algo que depende, está constituido materialmente por la historia. Tú no puedes decidir ser parte o no de la nación, eres parte de la nación, es algo que te trasciende. No es decidible. Hay cosas que no son decidibles. Entonces, esa pues, es una de las razones por las cuales los mapuches o Cataluña no pueden por referéndum salirse. Porque el territorio mapuche o el territorio catalán Puede ser reclamado por todos los demás chilenos o españoles como territorio propio suyo por la constitución histórica de esa nación política. Entonces, ya en el antiguo derecho romano había una institución que, era, eh, que indicaba: cuatro omnes tangere, todos deben decir, ¿no? O sea, lo que atañe a todos, todos deben decidir. Ese viene del antiguo derecho romano re republicano, <ríe> previo al imperial. Y es evidente que no todo tipo de cosas puede ser sometido a una decisión de mayoría, porque ni siquiera tienes cómo articular el tema que va a ser decidido. Por eso aquellas cosas que son, que son decidibles por mayorías tienen que estar totalmente determinadas cuáles son y cómo las vas a presentar. Porque si no, también podemos someter a mayorías el, el precio de la luz o el precio del pan. eso, eso Es, es una, cosa, una cuestión que es eh, eh, eh, eh, realmente... Eh, es realmente demencial, ¿no? Pero se tiene la idea mítica, es una idea mítica, y aquí ya nos vamos a mosca, de que la democracia es poder en las manos del pueblo. La democracia entendida en un sentido vulgar, no técnico, procesal, ¿no? Eh, la democracia en las manos del pueblo es poder y libertad. Eh, y eso no es así. A lo que se termina eh, llegando es precisamente a la oclocracia que es el desorden total, lo que Hans Hermann Hope decía, la masa eh, desfilando por las calles con las cabezas cortadas y con los cadáveres arrastrados como si fuera justicia, cuando en verdad lo que es un sistema oprobioso y miserable que terminará en, en tiranía o en dictadura, porque de alguna u otra manera ese desorden tiene que terminar para que haya un orden. Y el orden del tirano es mil veces menos terrible que el desorden o que el orden de las masas, en o donde orden, cada orden es desorden? un conflicto con el otro. Sí. El orden de las masas, es que no hay orden. Pero bueno, yo creo que con eso ya terminamos casi o media de, de diálogo. Yo te agradezco muchísimo, Gustavo. Ha sido exquisita la charla en realidad, así que muchas gracias por haber Encantado, participado. Por haber... Un placer. Cualquier, cualquier otro rato te, te llamamos para que realmente te pongas a debatir con, con algún otro de nuestros invitados frecuentes, porque sería interesante ver eso. Bueno, me imagino, creo que en el canal tienen una visión un poco más del libertarianismo, etc. Yo soy más crítico. Yo defiendo sí, o sea, la libertad, pero, pero soy más crítico en posiciones dogmáticas. Vengan de donde vengan, el, eh, del liberalismo, del marxismo, del posmodernismo del tradicionalismo, etc. Porque intento tener una aproximación material a los hechos, desde el realismo sí, político, o sea, que es en las coordenadas que yo me muevo, ¿no? que es realmente el, el maquiavelismo, Pareto, Mosca, etc. El realismo político, sí, sí. o sea, la línea en la que manejamos nosotros es una línea, ¿cómo te lo pongo? paleolibertaria, eh, paleoconservadora, eh, carlista. Más o menos por ahí va. Pero o sea, yo soy el que más me está metiendo a paleoconservadurismo claro, últimamente. Pero mira, que ahí es, es, es un todo de todos que termina en nada. Entonces hay que, hay que todo tipo de doctrina o de ideología política tiene que finalmente tener una definición frente al Estado. Porque de lo contrario se quedará simplemente en, en, en algo divagante. O extravagante, tomando el tema de las generaciones de izquierda de Gustavo Bueno, que es interesante como lo dice. Eh, Trevijano refiere a que, a que eso ahí se quedará simplemente en un sentimentalismo ideológico, utópico, que le llama socialdemocracia, que es todo y nada. Y dice, no es ni moral, ni inmoral. O sea, no es moral y tampoco inmoral, es amoral. Y sin moralidad no puede haber política. Están intrínsecamente ligadas. La política está vinculada justo. al orden, y el orden ya de por sí es moral, aunque sea el orden de los, oh, claro. de los delincuentes, pero <ríe> es moral. Más de, yo, yo, claro. yo alguna vez desarrollaba justo eh, los subconjuntos eh, de la filosofía a las cuales pertenece el derecho, y partía de esto, o sea, en la filosofía tienes un, la ética, en la ética ya viene incluida la política justamente como la ética pública, y para la aplicación de la política tienes el derecho. Entonces, hay subconjuntos. O sea, el derecho no puede ir separado de la filosofía. No. El derecho no puede ir separado de la, de la moral. La política no puede ir separada del derecho de la filosofía y de la moral. El derecho vendría a ser el, el, el lenguaje no militar de la política. Eso es lo que decía. La tecnología de la política. Es la sí, es una sociotécnica. Es una sociotécnica de la política. Es una sociotécnica de la política. Así como el idioma también es otra sociotécnica. Es decir, por ejemplo, el, el, el, y esto es muy importante para el tema de la geopolítica de la hispanidad, nosotros tenemos una tecnología potentísima que hay que desarrollarlo más, que es el español. Que lo hablan 580 millones de personas. Con un altísimo grado de precisión referencial a muchísimas cosas. Desde cosas abstractas y concretas, científicas y filosóficas. Hay que utilizar esa tecnología. Alguna vez yo, yo ya con esto termino, alguna vez yo estaba traduciendo uno de mis ensayos en del español al inglés, y me di cuenta, no tengo tantos sinónimos para expresar ciertos conceptos, por ejemplo, el ejercicio del poder, eh, la diferencia entre Estado-gobierno eh, y ejercicio del poder, y sí. justamente soberanía. Es, es complicado tener que pasar de un lenguaje que no te da tanta diversidad, tanta variedad, que te permite realmente expresar ideas con mucha más claridad, más fluidez, que otro que es más limitado. Por supuesto. A veces el español el y los hispanos estamos superiores. Solamente, solamente revisar el existencialismo en, en, en inglés es realmente miserable. Porque being es ser y estar Nosotros, en cambio, si sí diferenciamos una cosa es ser y otra cosa es estar. Y las categorías a priori también tienen, tienen defectos de referencia. Si por el ser y estar no puedes partir. Entonces dicen being es uno solo. Entonces ya, ya por ahí. Bueno, esto por una cuestión, porque hay, hay una creencia, esto aquí no, no tenemos cómo demostrarlo, pero podríamos inferir de que el idioma inglés eh, está más vinculado con la precisión tecnoeconómica y de referencia eh, eco economicista. Entonces, eh, por abaratar los abaratar los costos, entendidos como tiempo, engloban varias cosas en una palabra, y una sola palabra significa varias cosas según el contexto de la conversación. Por eso lo podríamos conversar en otro momento. Y es análisis lingüístico, ¿no? Sí, ya es algo más, más profundo. Un socio de Pinkers de y de Chomsky. Totalmente. sí de ellos es que lo estoy comentando. Gracias, Gustavo. Nos, nos veremos en, en otra ocasión. Gracias a todos los que nos vieron. Gracias. Nos vemos. Esto va a colgarse en YouTube también mañana, así que... Perfecto. Espero que todos lo vean también. Gracias a todos. Hasta luego.